¿Cuáles son los consejos de hoy? Decidas emprender, es muy importante decir, bueno, esto es lo que yo quiero lograr. Después vas a ver cómo lo vas a lograr. Y por último, trabajar en equipo, pero para trabajar en equipo es necesario tener reuniones periódicas. Te invito a que veas de qué manera se pueden optimizar las reuniones y que realmente trabajes con plan, programa o proyecto, eh, o sea, qué es lo que vas a lograr las reuniones periódicas si vos querés emprender. Con estos tres eh, tips que te estoy dando es sumamente importante que para que vos logres resultados buenos. No te estoy diciendo que sea fácil ni que de un día a otro vas a lograrlo porque eh, culturalmente uno está acostumbrado a trabajar Muchas veces en isla el objetivo que yo tengo no coincide con la de la otra persona, entonces empezar a consensuar, negociar entre otras cosas. Bueno, muchísimas gracias. Chao, chao. Nos vemos.